Entonces es lo mismo que el gobierno. Pero no, pero que quiero corregirte esa parte que dices, que se hacen un selfie dando las ayudas, no se hacen un selfie porque no se está buscando protagonistas. Tal vez la práctica sí, es la Pero óyeme Carolina, pero no. tú tomarle una foto en un barrio a una señora, por ejemplo, a gente que está eh, en desgracia, y tú publicarlo en las redes sociales, como veo incluso periodistas, incluso catedráticos de la UAS, publicando la miseria de esa gente, entonces tú estás haciendo peor que el gobierno o igual que el gobierno. Que de, de darle una, una ayudita a una gente y entonces publicarlo. Coño, no lo haga. Pero no lo ve los los textos, no van. Se te soltó sí, uno. Sí, y muchísima gente, muchísima gente lo está haciendo. Sí, se, se soltó un coño. Yo te puedo enseñar por lo menos 20 eh, ah, ah, o 50 Por la Real Academia de la Lengua. Bueno, es una bueno, expresión señor, en espontánea. Exacto, es espontánea. No, y no, no, no. Bueno, están está con nosotros mis amigos eh, Daniel Canela. Daniel, Daniel Canela está con nosotros. Bueno, y ahí, ahí está, ahí está. Vamos a conversar con él. Buenos días, Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Sí, buenos días, Marco. Buenos días, Carolina. Y buenos días, Frank y Fulvio. De tele, eh, buenos días. Te, te veo rozagante, te veo bien. Eh. Me imagino que tu dotación de cigarro ha ido bajando paulatinamente. Bueno, puedo que no me ha tocado eh, solo una sola vez. Ah, sabes okay. que, que frente con este tema del coronavirus, como sí, sí. todavía es un, un okay. virus inesperado Y no se sabe cómo va a actuar con el organismo. Es mejor prevenir que lamentar. Bueno, gracias amado, por estar con nosotros, Canela. Sí, dime, dime, Fulvio. Lo que sí. yo sé que Canela ha aprendido a, a fregar. Ah, sí. Daniel, <risa> nosotros, Mira, tú sabes visto, una cosa: eh... que no, ayer ayer di una alabada tremenda. Ah, se aprende. Eh, eh. Muchachos, vamos, vamos acá. Adelante, <risa> Carlos. Yo lo paso, amado. Sí. Pero sí, he eh, viniendo a un tema que nos ha estado preocupando desde el principio: eh, el cierre de mercado, eh, diríamos casi sin previo aviso, y me corregirías cuando vayas a responder. Esto causa ya de por sí una situación de decirle a la gente de un sector, bueno, deben de cerrar mañana a las 2 de la tarde, donde todas las implicaciones que tiene con la comida, la logística, de la movilidad y demás. No obstante a eso, tenemos una situación aún más grave que se da al otro día de que se da una orden de que hay que cerrar el mercado municipal y vemos a los mercaderes que se trasladan a otra zona de la ciudad. No sabemos, si tú también nos esclarezca. Nos si fue que se le otorgó ese permiso de ir al Policarpio Mora. ¿Y qué está pasando con las autoridades que no han tomado medidas de manera eh, rápida para resolver esto? porque ¿Estamos en lo mismo o peor, si se quiere? Bien, mira, lo primero, Carolina, es que las medidas en tiempo o en estado de emergencia no tienen tiempo para implementarse. Se tienen que implementar en el momento que se necesita. Por ejemplo... Y nosotros como ayuntamiento somos los encargados de administrar lo que es el mercado público. Ahora, ¿qué resulta? Pero no tenemos los técnicos de salud para evaluar cuáles son las condiciones actuales donde hay foco de contaminación y demás. Siempre hemos estado esperando a que el, el Ministerio de Salud, que como establecen las leyes de República Dominicana, en este caso de emergencia sanitaria, es la institución que tiene la facultad para dirigir, organizar e implementar todos los planes de contingencia. El Ministerio de Salud eh, nos mandó una disposición emitida por ellos y entonces nosotros acogimos esa disposición solicitándonos que cerráramos el mercado porque habían detectado que era uno de los focos de contaminación que estaba haciendo más, eh, progresiva la, la infección del coronavirus en este municipio. Antes de emitir la disposición se hicieron eh, eh, gestiones administrativas y a, con la DGC y la policía lo que primero hicimos fue eh, prohibir la entrada de camiones cargados de mercancía que venían dirigidos hacia el mercado para lo que es la venta eh, al aire libre que se hace en esa zona. Eso fue el día anterior de emitir la disposición. Ahí íbamos a bajar la cantidad de abastecimiento que tenían los eh, vendedores del mercado. Luego ya que emitimos la disposición, procedimos a notificarla a todos los vendedores a través del Departamento de Policía Municipal y el Departamento de Mercado. Y luego ya entonces que la medida se comience a ejecutar. Con respecto a ese mercado improvisado, hemos rechazado categóricamente como ayuntamiento esa instalación, hicimos inmediatamente gestiones con la Policía Nacional y con el Ministerio Público para aquellos que están violando lo que sería el decreto presidencial, también la ley eh, o la resolución emitida por el Congreso de la República que establece una cantidad de normativas que se deben de aplicar para que inmediatamente se discute de que ese mercado improvisado no puede estar en, la, en el parque Policapio Mora. Usted sabe que nosotros como ayuntamiento somos una institución que debe de ser eh, apéndice o de ayudante de lo que es el Ministerio Público, en este caso de emergencia sanitaria. Eh, eh, eh, condenamos de manera categórica la instalación de ese mercado. Eh, sí entendemos que hay personas que de una manera u otra van a ejercer algún tipo de venta en los espacios públicos, pero deben de hacerlo de manera organizada y no... Eh, con ese cúmulo de personas que es lo que precisamente se está tratando de evitar. Bueno, eh, Canela... Pero van a tomar medidas, perdón, Francis, la, de la acción policial, discúlpame. Pero claro que sí. En el día de hoy, uh -huh. el Ayuntamiento Municipal en comunicación con el Ministerio de Salud va a estar evaluando lo que es la disposición 0220 que establece el cierre de mercados ya que esa disposición estaba para eh, está para finalizar mañana jueves a las 6 de la mañana. En el día de hoy estaremos evaluando esa disposición para ver si es factible permitir que se abra el mercado o extender la disposición. Hasta ahora el Ministerio de Salud no nos ha no nos ha comunicado de que se puede permitir el, la apertura del mercado, pero en el transcurso de la mañana de hoy estaremos haciendo esas Bueno. Para Anela. Ir el mercado es interesante en esa etapa porque ya yo había comentado de que la disposición tendría tendría que estar eh, acompañada de del no permitir entrar a la ciudad camiones de abastecimiento, pero tenemos el problema de abastecimiento en los supermercados y la población necesita comer o tener eh, eh, eh, alimentos. Obviamente que en las condiciones que se desarrolla el mercado público municipal, creo atinada que se cerrara esa, esa, esa, ese centro de comercio. Pero hay una cosa. ¿Cómo ustedes manejan o cómo el ayuntamiento maneja los tiempos y los plazos, y si tienen ya concretado de que al terminar se haya reducido el, la contaminación ahí. Precisamente, Francis, por eso es que hemos establecido en todo momento que quien está eh, quien está facultado para realizar esos estudios es el Ministerio de Salud Pública. El ayuntamiento solo va a ejecutar las pautas que traza el Ministerio de Salud Pública. Hasta ahora, el Ministerio de Salud Pública no nos estableció tiempo de cierre del mercado. Nosotros vamos a evaluar, vamos a comunicar con ellos y si ellos no levantan la, la disposición emitida por ellos de cierre del mercado. Pero una pregunta, sentido, ¿es una disposición, disposición de, escúchame ahí, ¿es una disposición de salud pública o una resolución del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís del Consejo? No, no, no, no, no. del consejo no. Ah. Eh, primero, se emite una disposición salud pública, que es la institución rectora, en este caso, nos envía una disposición en la, y nosotros, eh, como ayuntamiento, el alcalde, en el uso de sus facultades, emite una disposición administrativa de cierre de mercado. Okay. Esa disposición administrativa de cierre de mercado, marcada okay. en el número 0220, estará vigente hasta que el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad?, nos envíe otra comunicación diciendo que ya el mercado no es un foco de contaminación. ¿Qué es lo que se hace? Así como el presidente Danilo Medina emitió un decreto de 15 días de toque de queda y luego, antes de que terminara ese decreto, emite otro decreto de 15 días más, esa disposición será revisada y se emitirá otra disposición con otro número ampliando o eh, terminando lo que sería el cierre de mercado. Esa disposición... Una, una breve, preguntita, Canela. Una preguntita, Canela. Sí, vamos a suponer Vamos a suponer que ya eh, le dieron la, la disposición en el Ministerio de Salud Pública de abrir el mercado. ¿Existe una planificación para el manejo del mercado diferente a la que había antes o se va a manejar igual como estaba antes. Mira, pues, vámonos a la realidad lo que está pasando en esta ciudad, en este pueblo de San Francisco de Macorís, porque a pesar de que somos funcionarios, también somos ciudadanos. No ha habido aquí una planificación por parte de las autoridades de salud con respecto al manejo en los supermercados, ya que son instituciones más formales, más organizadas. Yo quisiera que los camarógrafos de ustedes pasaran por el Gran Porvenir, pasaran por otro centro de abastecimiento. Aquí no hay medida de seguridad. Las personas están una encima de otra y están haciendo reuniones entre ellos. Aquí es una realidad. Pero Canela, esa parte no la, la podemos utilizar. cargar al negocio. Pero yo me, no, yo me refiero a no, no, Canela. La estamos cargando al negocio. Estamos diciendo que el Ministerio de Salud debe de disponer con todas las instituciones del Estado, llámese Ayuntamiento, Policía Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil y todos los organismos de seguridad deben de establecer medidas de controles como lo, lo están haciendo en otras ciudades y en otros pueblos. Imagínate tú, supermercado, Fulvio, no existe esa medida, ¿qué sería el mercado público? La medida más atinada por ahora es mantener el mercado público cerrado hasta que este foco de inflación baje. Y el Ministerio Mira, de Salud Pública tiene yo, que tocar la... Una cosa, Fulvio, una cosa, una... antes de que no, tú no. continúes, Canela, hay un tema de responsabilidad ciudadana que también hay que exigirle a la gente que lo cumpla, que entienda sí. que tiene que guardar cierta distancia, usar mascarilla, usar guantes, eh, digamos, tratar de protegerse en la calle. Amado, disculpe, pero, no, pero claro, es un estado de conciencia de cada uno. Aquí ah, Canela, mira, también, también están obligados a las instituciones a eso? Sí, Mira, Canela, el punto que tú señalas es bien importante. Yo lo que quiero es agregarle la parte administrativa que le toca al gobierno municipal. Si se puede administrar diferente, qué sé yo, que los vegetales se vendan un día, que las otras cosas se vendan un día, para disminuir la cantidad de ciudadanos que van ahí también de, de vendedores, que se pueda por lo menos poner un calendario, es lo que yo a lo que yo me refiero, para colaborar, con la, eh, para que haya menos aglomeramiento de personas. Sí, mira, Julio, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros no, como ayuntamiento, en este caso, eh, pasamos a ser un segundo plano. Nosotros no podemos disponer de ningún tipo de metodología en lo que sería el mercado mientras exista una disposición del Ministerio de Salud de que se cierre totalmente. El Ministerio de Salud debe de decirnos que eh, eh, pueden abrir el mercado en un horario determinado, pueden hacer esto, pueden establecer una metodología, pero mientras la disposición de cierre oficial a través de la solicitud que nos hace Salud Pública, nosotros no podemos reabrir el mercado hasta que no se levante esa disposición. El Ministerio de Salud es quien tiene que levantar la disposición y enviarnos comunicación a nosotros como ayuntamiento para entonces nosotros proceder a establecer cierta metodología en combinación con ellos para poner a operar bueno, el mercado. Mira entonces, una cosa, Canela. Debe mantener vamos, cerrado. Vamos a ver algo. Vamos a tomar medidas drásticas con respecto al uso de la, del espacio eh, público del mercado. Podría entonces necesariamente que reorientar la ubicación de mesas la limitación a nuevos comerciantes porque se instalan a diario con un, con una rumbita de naranja y ya se está vendiendo y que en el mercado o se o se instala en una con un nativo de, de piña en el piso estamos hablando de gente informal <tose> eso podría yo creo que el ayuntamiento con las autoridades pueden limitar y que solamente estén abiertos las mesas que están dispuestas los locales que están dispuestos sin que nadie se instale de que para buscarse unos pesos ese día eh, con un con tres ramas de de recaíto en una mesa claro. Sí, lo único, Francis, que esa metodología se va a implementar luego de que el Ministerio de Salud haga las evaluaciones técnicas correspondientes y nos diga, en San Francisco de Macorís ha bajado la curva de crecimiento, en San Francisco de Macorís ha bajado la mortalidad, en San Francisco de Macorís el mercado ya no sería un poco de contaminación y entonces nos permita a nosotros como ayuntamiento operar el mercado. Es, no es una disposición de nosotros cerrar o abrir del mercado, ya que está en manos del Ministerio de Salud Pública el destino del mercado público. con canela de ello es que nosotros vamos a trabajar. Eh, canela. sí, te oigo eh, eh, Jan Jan. Eh, ¿Se desinfectó el mercado? ¿Se se hizo la limpieza? Se hicieron las fumigaciones del lugar. Sí, el mercado fue desinfectado completamente. Eh, con un producto desinfectante recomendado por Salud Pública que mata una cantidad de bacterias. No soy especialista en ese tipo de productos, pero sí es el producto recomendado por el Ministerio de Salud. Se hizo un lavado tanto de, la, de los espacios, de las vías públicas como el interior del mercado completamente. El mercado quedó prácticamente desinfectado en toda su, en todo su eh, planta física. Entonces una pregunta, ¿no han contemplado ustedes eh, hacer la propuesta a salud pública de que permita que se venda en el mercado pero con una cantidad reducida de, de, de los vendedores, por ejemplo que sea por día, eh, como le hemos hecho el planteamiento por ejemplo el lunes una cantidad, el martes otra cantidad y así sucesivamente Bueno, hay comerciantes eh, asociaciones de comerciantes que han hecho gestiones con el Ministerio de Salud para que a ellos se les permita operar que están en el entorno del mercado y el Ministerio de Salud aparentemente no le ha respondido porque nosotros como ayuntamiento no hemos recibido ninguna planificación para excepción de ciertos comercios. Simple y sencillamente el Ministerio de Salud Pública emitió la disposición y todavía no ha variado esa condición de cierre de mercado. Y hasta que esa condición de cierre de mercado no tenga una variación, nosotros como ayuntamiento no podemos disponer, le decía... Que en este momento de emergencia nacional sanitaria, en la Dirección de Salud, en este caso provincial o el Ministerio de Salud, son los que van a establecer todas las pautas de todo lo que se debe hacer en los municipios que están afectados por esta pandemia. Bien, eh, Carolina. Sí, dos cosas. Eh, Hay alguien hemos... que tiene un televisor alto, por favor, revísenlo, Iván. Déjame decir yo. Dos cosas. Nosotros hemos visto eh, que a lo largo de los años eh, ha soy? sido casi imposible eh, poder limpiar y resolver la situación del mercado municipal en San Francisco de Macorís. Lo han intentado otras eh, administraciones, lo intentó Alex en un momento, eh, se hizo una otra cosa, pero el mercado sigue igual. Esa es la realidad. No se ha podido resolver la situación del mercado en de San Francisco de Macorís. Bueno, claro. Vemos lo que sucede. Ahora, se toma una medida eh, de una dirección de un Ministerio de Salud Pública sobre una situación grave de salud de emergencia nacional, nacional como tú bien dices. Mira lo que hacen. ¿Ok? Que es un proceso, que hay que esperar en salud pública, que salud pública les diga a ustedes las directrices a seguir. Pero mientras tanto tenemos, mientras tanto tenemos un desastre en una zona de San Francisco de Macorís, donde hay mucha gente preocupada. De hecho, nos han puesto denuncia en el día de hoy, en la mañana, con música alta en las zonas donde están instalados los musicales. Esa es la primera. La segunda es Canela, eh, de manera eh, muy honesta y sin fines de, de dañar, ni mucho menos la imagen de del de alcalde de Alex, a quien tratamos día a día, que nos vemos en el canal y demás somos de alguna forma amigos, todos nos conocemos, pero en los últimos días hemos sentido, y la gente ha sentido Canel, escucha bien, Alex siempre ha tenido una valoración en aspectos importantes en nuestro pueblo, pero en los últimos días hemos sentido que ha disminuido la misma, eh, sentimos la expresión de la gente, nosotros entendemos que así, tal vez él tenía una situación médica, tenía una situación de salud, hay que reconocer esa parte, tal vez le permitió esto, eh, salirse un poco de, de su trabajo, entonces, Fajador, que pasa el día en las calles 24-7. Pero su ritmo ha disminuido, sentimos en este momento. Nosotros vemos a nivel nacional a un Abel Martínez, a un eh, Kelvin Cruz, a un David Collado, que son los referentes. Y Alex también estaba dentro de ese marco, si se quiere. Como los mejores alcaldes valorados a nivel nacional. Pero al final... De su jornada casi se podría decir como que esto ha ido cambiando por el manejo que ha tenido San Francisco de Macorís y su alcaldía con el tema del COVID. Mira, lo primero, Carolina, es que el caso de Alex Díaz estuvo infectado por el coronavirus y lo que manda el protocolo de salud es que debía aislarse hasta que diera negativo a las pruebas de coronavirus. Y precisamente eso es lo que el alcalde ha hecho. Esas acciones que tuve muchos alcaldes, que son de manera sueltas y que no tienen una programación con el Ministerio de Salud, son a veces acciones eh, populistas y politiqueras, que son más eh, publicidad que realidad. Nosotros aquí como ayuntamiento hemos hecho lo que nos toca. Cuando vimos que la ciudad ya había un toque de queda, inmediatamente comenzamos un lavado de la vía pública y hemos hecho un gran trabajo en diferentes sectores, como lo que Viter Valle, San Martín eh, y urbanizaciones de la Avenida Libertad Lopiantini Piantini se ha hecho un trabajo de limpieza de la ciudad, lo que pasa es que no hemos, no hemos hecho un trabajo de publicidad porque entendemos que esto es un trabajo de para la humanidad no para vendernos nosotros como políticos o como personas, otros andan que... publicando en los medios de comunicación más de lo que hacen, nosotros eh, somos respetuosos de lo que son las normativas y las leyes de República Dominicana y en este caso, quien debe de encabezar, y ustedes dirán que repito mucho eso, aquí no hay una, una comisión provincial ni municipal de, de prevención y mitigación de los, del coronavirus, así como hay una nacional, debió encabezarse una aquí municipal con el Ministerio de Salud a la cabeza y a todas estas instituciones que no andemos realizando esfuerzos de manera individual, sino esfuerzos juntos para mitigar lo que es la pandemia eh, que se ha presentado por el coronavirus. Tú me, da, me, me, me, me has ha dado una información que a mí me preocupa más, porque yo entendí que cuando vino el ministerio a intervenir a San Francisco, estaba de, dejando establecido esa comisión que tú te refieres. Usted Al parecer, como periodista, entonces, visto no en ha algún tenido... Momento... ¿Usted como periodista ha visto en algún momento una reunión, Sí, sí, como comunicador, no diga periodista. Sí, que que ahorita ponemos. yo me, salgo, ¿Eh? me mande a mí a, a... Bueno, eh, disculpa, Francis, como comunicador, ¿te ha sí, visto sí, alguna sí, reunión? Te entiendo, te entiendo. Mire, la única reunión que nos invitaron como ayuntamiento fue el lunes pasado a las 11 de la mañana a la gobernación. Una reunión eh, para... Que pensábamos que era precisamente para planificar que iba a estar encabezada por el director provincial de salud y que era para planificar acciones del coronavirus. Y allá lo que encontramos era una reunión para lo que sería el operativo de Semana Santa en, este, en esta provincia para anunciar la prohibición de los balnearios que están clausurados. Yo lo que entiendo es que aquí se debe de, todavía estamos a tiempo, el Ministerio de Salud Pública de reunir a todas las autoridades, inclusive, a ciertas agrupaciones que se han eh, sumado a la tarea de ayuda para que se haga un esfuerzo en conjunto en, en prevenir y mitigar los desastres que está ocasionando esta pandemia. No creo que sea la mejor medida que cada institución, independientemente tenga presupuesto o no, que labores de manera eh, autónoma de prevención. No es la forma correcta. El Ministerio de Salud Pública es que tiene que trazar todas las pautas. Sí. Bien, gracias, Canela. Poquito, Muchas poquito, gracias, poquito, gracias por... el por... último, a... perdón, amado. La recogida de basura, cada día eh, diferentes sectores eh, nos hacen la solicitud de que le hacen un llamado al ayuntamiento y a la compañía que Bien. tiene que ver con recogido de basura. ¿Qué está pasando, Canela? Bien, mira, hemos hecho los esfuerzos tratando de, de establecer alguna comunicación. A raíz del de eh, decreto del presidente que establece el toque de queda a partir de las 5 de la tarde, en el decreto el, el presidente no incluye como instituciones que están exentas de ese decreto al ayuntamiento municipal o, o a los ayuntamientos municipales. La, se tuvieron que hacer reprogramaciones en coordinación con la empresa Móvil Soluciones y el personal del ayuntamiento que está trabajando en la recogida y limpieza de la ciudad para hacer horarios que van desde las 6 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde más o menos para que los empleados puedan llegar a su casa. Y queríamos que, que dentro de las eh, prácticamente instituciones que podrían estar operando dentro del toque de queda se incluyan a los ayuntamientos. Los ayuntamientos no fueron incluidos y por eso hubo que hacer una reprogramación y, y se nos está haciendo muy difícil la, la recogida de la basura, ya que el, con la ciudad en condiciones normales, había dos turnos de recogida, uno en el día y otro en la noche, y solo se estaciona un solo turno. Le pedimos paciencia a la población eh, con respecto a la recogida de la basura, pero sí estamos haciendo eh, una cantidad de esfuerzo necesario para poder cumplir. Gracias a Daniel Canela por eh, su intervención, por someterse a este largo cuestionario eh, de este equipo gracias, de la mañana. Gracias, gracias pues, a ti. Somos parte de ese equipo. Amada. Sí, sí. Cuídate Así mucho, es. Canela. Canela de nosotros. Bueno, cu cuídate, cuídate y cuídame a Petra y los demás. Así que solamente pedirle a Canela que por favor la basura que, que <risa> eso, que nos están llamando sí. la gente aquí desesperado. Así es, no, así pues, es. Publiquen cadena la, la cuáles han sido los cambios que se hicieron tío. con el itinerario, publiquen ah, eso, bueno, para eso que sería la gente bueno. sepa para eh, que sí, la gente sepa que cuando que le toca para, su sector, para ¿sabes? hacerle, para hacerle